Soy Sandra Kaufman y soy la directora interina de la División de Ciencias Terrestres de la NASA. Yo escogí el STEM Field porque siempre me gustaron mucho las matemáticas y las físicas, pero más que nada fue porque desde que estaba muy chiquita este, yo quería ir a la Luna. Y para poder ir a la Luna pues este, tenía que hacer algo diferente y lo diferente eh, era este, tratar de, de, de hacer algo completa, completamente diferente. Me gustaba mucho la física, la matemática y, y quise estudiar este, algo relacionado con eso. Terminé con un grado en ingeniería eléctrica y física. Bueno, no es este, un, un tema en sí específico, pero he estado trabajando en eh, los últimos cuatro años como directora interina de toda la División de Ciencias Terrestres de la NASA. Así que el tema es estudiar nuestro planeta, entender este, cómo funciona, entender todos los procesos que están ocurriendo en el planeta, entender este, cómo es que funciona como un sistema, pero lo más importante es extraer todos los beneficios sociales de todos los datos que coleccionamos y cómo podemos este, eh, eh, convertir todo eso en, en valor social para, para la, los habitantes de este planeta. Uh, a mí me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, me encanta la gente con la que trabajo. Es, eh, pues Si bien trabajamos en eh, lanzar cohetes y lanzar satélites al espacio y conseguir datos y todo eso, pero la gente con la que trabajamos tiene mucha pasión por lo que hacemos y, y es muy bonito trabajar con gente este, tan capaz y tan inteligente que, que, que nos ayudamos mutuamente para conseguir cosas tan bonitas y tan grandes este, como entender nuestro planeta desde el espacio estamos haciendo una diferencia uh, y colisionando estos datos, entendiendo la tierra como un sistema, sabemos que hay cambio climático y, y para mí este es mi contribución muy pequeñita, verdad, pero eh, con lo que yo hago, con la con la gente que trabajo, estamos contribuyendo a entender nuestro planeta mejor, entender cómo funciona, entender este que, que, eh, cómo está evolucionando y los impactos este, futuros y el valor social, otra vez, verdad que, que este, estamos agregando a, a entender este, eh, qué beneficio este, se agrega a, a los agricultores o, o a la salud pública o, o cosas de ese tipo. Pues pienso pensionarme. Uh, me puedo pensionar este, ya, pero, eh, pero todavía siento que tengo más que contribuir y ahí voy a seguir trabajando hasta que este, ya si yo sienta que, que es hora, uh, vamos a ver este, qué sucede dentro de los próximos años. Uh, pero uno de los planes que tengo después de que me pensione es establecer una fundación para ayudar muchachos a, a conseguir sus sueños. Así como yo traté de conseguir los míos, que eran ir a la luna, por supuesto que nunca fui a la luna, ¿verdad? Pero, pero en el proceso he llegado bastante largo. Es importante que mujeres sigan carreras de STEM, no solamente porque, porque son este, mujeres, ¿verdad? En el sentido, pero porque necesitamos diversidad necesitamos diversidad de voz, necesitamos diversidad de pensamiento las mujeres tenemos una habilidad de pensar muy diferente de los hombres, entonces cuando combinamos los, las maneras de pensar de las mujeres, de los hombres, vemos las cosas de todo, de todo tipo de ángulos y eso nos ayuda a, a hacer una sinergia de ideas que, que si digamos conseguimos a todos los hombres y hacer una idea van a salir con una idea que es muy diferente de si que combinamos todas las mujeres solas haciendo una idea. Cuando combinamos hombres y mujeres, este, las ideas tienen y se ven de todos los ángulos, es muy importante esa diversidad de pensamiento este, para, para un futuro, futuras generaciones, para futuras ideas, para futuros proyectos uh, y, y especialmente porque nosotras las mujeres también tenemos esa, esa capacidad de ver las cosas de una manera también un poco social, uh, de, de, de, de ver este, cómo es este, el impacto social de las de las de, de las decisiones que, que que se toman verdad y entonces este eh, no solamente eh, ejecutar una tecnología por ejecutar una tecnología si estamos haciendo una carrera de stem pero cuáles son las consecuencias de esa tecnología a la sociedad eso es muy importante si tuviera la oportunidad de darle un consejo a mi a mi este cuando yo era pequeña es este lo mismo que mami me dijo uh, y me lo digo otra vez este, siga sus sueños no se preocupe por lo que dirán este, el mundo da muchas vueltas nada más esfuércese y estudie y siga sus sueños uh, y, y eso fue lo que hice y, y el mismo consejo me lo doy otra vez porque eso, eso este, me imagino que es muy importante de que eh, los niños se den ese permiso de que, que, de que pueden soñar y que en el proceso de soñar y en el proceso de tratar de alcanzar sus sueños pueden llegar mucho más lejos aunque tal vez nunca consigan sus sueños este, no hay carreras que sean eh, masculinas o femeninas. Todos somos capaces de eh, ejecutar y hacer y estudiar lo que queramos. Este, la, el, me el mejor mensaje que yo le puedo dar a la juventud es que, que, que vean dentro de ustedes qué es lo que los motiva, qué es lo que los jala y consigan ese sueño que los está jalando y que los está jalando a hacer cosas diferentes, tomar decisiones diferentes, que si uno tiene un sueño grande, uno está más, más uh, atento a, a las cosas y las decisiones que uno hace hoy día. Este, si yo sé que yo quiero ir a estudiar y hacer algo diferente, este, por ejemplo, eh, en el momento que estoy con mi novio, ¿verdad? Yo no voy a meterme en cosas para salir con una panza, ¿verdad? Porque ya mi sueño se va a ir a, a, a destruir, ¿verdad? Entonces, uno tiene que pensar siempre en ese sueño. ¿Cómo lo voy a conseguir? Y las decisiones que yo hago hoy día, ¿cómo van a impactar ese sueño en ese futuro? Y, y, este, y las consecuencias de nuestras decisiones. Así que eh, el, el tener un sueño nos ayuda también a, a, a entender este, la relación de, de, de todos esos aspectos.